Buena. Un placer. Buena. Omar. Sí. Estoy en vivo para que no te quejes. ¡Ay! <risa> sí, sí. Eh, te estaba <risa> extrañando, te estaba extrañando. <risa> te estaba extrañando, pero yo sé que tú eres fiel a este programa. No me cabe duda. Lo que pasa es que me gusta cuquearte a veces. Miren esto. Un sistema que como yo dije esta misma semana... Según los informes y todas las evaluaciones que se han hecho Estamos en la cola Un sistema educativo deficiente de, de mediocridad Pues oigan esto Las universidades quieren que el Ministerio de Educación Superior Reduzca los requisitos Para la carrera de docente Porque de 5.000 Aspirantes a ser profesores que se examinaron Apenas pasaron 370 Apenas pasaron 370 y el reto de quemó O sea, no tengan... Entonces ellos quieren Que profesores mediocres que no van a enseñar a los estudiantes Que ellos les permitan que, que pasen Entonces, en qué sentido es ese? Vamos a tener un grupo de profesores estúpidos Dando clases para que esos muchachos no aprendan Y que el que se gradúe sea un estúpido y no sepa nada Y si es médico lo que vaya a matar gente Y si es abogado lo que va es a hacer un desastre No Y si es un ingeniero y lo mandan a hacer un edificio lo que va a hacer un desastre Yo a diferencia de la ADP porque yo estoy de acuerdo que si aquí hay que traer profesores extranjeros de otros países, que tengan la capacidad de enseñar que se traigan. Pero no podemos meter en el sistema educativo un grupo de profesores que no reúnen las condiciones. Y que las universidades sean capaces de plantear, no, vamos a aceptar, así no. Así no. Eso, eso es tirar mediocre al mayor detalle como profesores. Pero a, a mí hay amigos que me dicen que si a los profesores los lo ponen a examinar se, una prueba, ¿se queman? Sí. Una gran parte o la mayoría. Entonces, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Ellos... Un sistema educativo, para ser eficiente, funcional y exitoso, tiene que tener profesores de calidad. Tiene que tener profesores de calidad basta, le Claro, va a estar Claro Entonces eh, Hay que oponerse a eso El país tiene que oponerse a eso El país no puede permitir Que por eh, Complacer Esas universidades privadas oh, pero Una vez aquí Men Dio a conocer la Nordetana Que de 1200 aspirantes Pasaron 70 pero ven acá entonces porque eh, eh, Esa gente estudia en, eh, eh, No, así no se puede Buena tarde Buena tarde Omar. Un placer Buena tarde, Omar. Omar, soy, yo la, soy yo la madre Mira, Omar, yo tengo dos niños maestros Y se graduaron en ISA Y es un muchacho también preparado Porque no todos son melota, Como tú dices Pero también hay unos que van a enseñar Por dinero y otros por vocación Los míos son por vocación eso es verdad, lo que tú estudiaron dices. En ISA, estudiaron en ISA, estudiaron en ISA. Y mira, ahí son excelentes maestros, hijos mío, No, ellos no, hay muchos maestros buenos, claro que sí, que tienen la capacidad. Pero el que tenga la capacidad debe de dar clase. Ahora, el que no la tenga, es como decir, pasar una gente, puede pasarla. Yo recuerdo un caso aquí de un prestante médico que renunció de una universidad, porque querían, porque de que cuando eso, los boricuas eran los lo, lo, lo que sustentaban la universidad en lo económico, él era decano, me parece, y querían que pasara estudiantes que se habían quemado boricuas, Él dijo que no, que mejor renunciaba, y renunció, giberto Domínguez, restante médico de aquí, de San Francisco de Macorís. y dijo, no, yo no voy a pasar gente que se quemen, mejor yo me voy, y se fue, y se fue, ¿Por qué es que no? Es que.. Y ese es el problema de la educación basamentada en dinero. Que muchas veces pasan y entonces después son médicos mediocres, son ingenieros mediocres, son agrónomos mediocres que no saben nada. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que una profesión tan exigente como es la de. Profesor, de que en vez de ponerle mayores requisitos, lo que hagan es que le bajen para que ellos puedan di que insertarse, no, así ¿no? Parece que la educación de, de nuestro país está entre las peores. No, y está entre las peores. Cada vez que hacen una evaluación, nosotros ocupamos los últimos lugares en lectura, en matemática, en ciencias naturales. Eso da pena. Eso da pena entonces... En ortografía, amén. Hay que ver en esas redes lo malo que escriben esa gente que utilizan la red de la mayoría, ¿eh? la falta ortográfica, la palabra mal escrita, y gente hablando también. Eso eso eso eso eso, eso hay que verlo. Entonces, no, lo que, así no se puede. Eh, el país no puede aceptar bajo ninguna circunstancia eh, eh, esa exigencia que están haciendo las principales universidades privadas de este país Que quieren bajar los requisitos de los que vayan a cursar carreras de educación Porque la mayoría cuando le dan el examen de admisión se queman Abrumadoramente se queman Pero si no dan para eso, que no den Vamos a traer profesores del extranjero Un par de años hasta que se preparen profesores buenos aquí yo prefiero eso, lo digo con toda sinceridad. Yo prefiero eso. Vámonos a la pausa y entonces, aquí hay un artículo que yo quiero leérselo porque coincide con algo que yo he planteado siempre sobre la Policía Nacional. Yo quiero que ustedes le presten cuando regresemos. Atención a este artículo de Ramón Núñez Ramírez. Vamos con esta llamada antes de irnos. Adelante. Buena ¿y usted cómo está, Caramba, Usted bien. estaba perdido. No, hermano. Mucho trabajo y la familia, pero <ríe> siempre estamos en sintonía. Sí, sí, sí. Mire, hermano, sobre ese tema que usted está diciendo. ¿Usted sabe lo que pasa en este país? Que ya para usted ganar dinero o trabajar en un sitio no necesita ser profesional, porque da vergüenza que una persona que, que dure cinco meses haciendo un curso tenga más posibilidades de conseguir un empleo que un profesional que haya durado cuatro o cinco años graduado entonces no se está viendo como un interés de, de la población que viene, de la juventud que viene subiendo con deseo de estudiar por esa misma situación. Y a veces hasta pues cuña, mete mucha gente a, a de clase. Yo conozco el caso de un amigo que tenía un profesor de informática, que mejor los estudiantes tenían que enseñarle al profesor, porque él decía que lo pusieron ahí nada más pues cuña. posible Ay, ay, ay, eso no tiene madre. Pues muchas gracias. Vámonos a la pausa y venimos. Préstenle atención a este artículo. Porque es casi lo mismo que yo he planteado respecto a la policía. Préstenle atención cuando regresemos. Adelante, señor.